En este momento vamos a recibir a la doctora Eri Daily Miranda, ella es cardióloga, y vamos a hablar con ella, o ella nos va a hablar, de las consecuencias de una mala alimentación y falta de ejercicios. Este, esta entrevista se enmarca dentro del desarrollo de la semana saludable, así es que vamos a hablar con la doctora Eri Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, gracias. Bueno. Buenos días. Bienvenida al programa. Bien. Gracias. Una pregunta consecuencia de una mala alimentación y falta de ejercicio en el tema cardíaco. Explícanos esa, esa Qué cosa, ¿eh? Sí, Es, Ay, es muy interesante en realidad. Quiero primero <risa> <risa> agradecerle por invitarme, eh, agradecerle por formar parte de esta actividad. La semana saludable es esencial para una prevención de enfermedades. Yes. Y gracias por el apoyo de ustedes de Telenor y gracias por el apoyo del Servicio Regional de Salud. Eh, las los cardiólogos eh, generalmente tratamos de hacer medicina preventiva y parte de la prevención es una vida saludable, la parte principal. Eh, los factores de riesgo como por ejemplo la obesidad y el sobrepeso, el, la falta de ejercicio eh, son esenciales en el desarrollo de muchas de las enfermedades cardiovasculares. Eh, generalmente uno siempre trata cuando habla de malnutrición uno lo enfoca en diferentes aspectos porque la malnutrición es la carencia o el exceso de algunos nutrientes o vitaminas o un desequilibrio entre ellos eh, puede ser un, des, eh, un déficit o carencia, se produce desnutrición y sobre todo lo que hablamos los cardiólogos que es un exceso que es cuando se habla de sobrepeso y obesidad el sobrepeso y la obesidad hace una especie de círculo vicioso eh, nosotros tenemos, por ejemplo, en el mundo eh, 1.900 millones de personas con sobrepeso y obesidad. En niños menores de 4 años hay 41 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Y aquí en República Dominicana tenemos un 36.6% de personas adultas con obesidad, perdón y 35.6% con sobrepeso. Un, un 70.1% de las personas aquí en República Dominicana tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, eso conlleva el sobrepeso y obesidad, que es una enfermedad prácticamente que conlleva a otros tipos de enfermedades, como es la hipertensión. El paciente que tiene sobrepeso y obesidad es más propenso a padecer diabetes, a padecer trastornos del colesterol, y eso también tiene otras consecuencias. O sea, estar aquí hablando de lo que es eh, estos trastornos alimenticios y la falta de ejercicio es esencial para nosotros como cardiólogo Informarle a la población de que hay muchas maneras de uno educarse y mejorar o prevenir esos eventos. Doctora. Adelante. En la Semana Saludable eh, veo que está en una, eh, una, activamente promoviendo la salud pero a través de la alimentación ¿Cómo se puede alcanzar un nivel de satisfacción para el corazón porque esa es su área y si es posible revertir esos momentos de grasa acumulada en en, en, en arteria porque parece que que no se recupera las arterias se quedan con la afectadas afectadas o si es posible es eh, una excelente pregunta mire nosotros nos enfocamos en lo que son dos tipos de prevenciones hay prevención primaria, que es la persona que no ha padecido nada, que no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, que no sufre de hipertensión, que no ha padecido un infarto, que no es diabético. Entonces, hay otra prevención, que es la prevención secundaria, que ya eso es a los pacientes que sí han padecido algún tipo de enfermedad. Entonces, eh, es como usted dice, hay un proceso de ateroesclerosis que es cuando las arterias se van eh, envejeciendo y van una serie de alteraciones que eso es propio de todo el individuo todo lo vamos a padecer unas personas más acelerado que otro dependiendo de los factores de riesgo pero el, la prevención secundaria se hace para evitar que vuelva a pasar porque ya lo hecho hecho está la persona que le dio un infarto lamentablemente ya lo tuvo o sea pero eso lo hace más propenso a que pueda volver a presentar otro evento cardiovascular entonces, ahí es que uno basa como quiera la prevención. Y para uno sentirse satisfecho desde el punto de vista cardiovascular, lo que tiene que básicamente tres pilares esenciales. Uh -huh. Una buena alimentación, que por eso es que nosotros hemos estado recalcando tanto ese tema, eh, la, hacer ejercicio de forma regular y no fumar. Hay otros factores que también se han agregado, como manejar el estrés, que no está acabando, manejar eh, un poquito la falta de sueño. El sueño es ¿Qué? esencial para una buena alimentación, para una buen, eh, buena salud sí. cardiovascular. Doctora, mm. hay una teoría que usamos mucho los dominicanos para justificar el mal estilo de vida, la vida sedentaria. El gozo. Sí, el gozo. <risa> pero también uno escucha la frase que dicen pero mira fulano o mira fulana se cuidaba, hacía si ejercicio, no bebía tenía una vida que era un santo o una santa y como quiera se murió por ahí, sí. o se murió joven cuando ven que se muere joven entonces buscan comparar o justificar de que como quiera no vamos a morir o de que el hecho de que tú lleves una vida sana mira se murió igual en ese sentido para orientar y, y descartar que no, que no es así bueno, mira, eh, es eh, esencial eh, saber que todos no vamos a morir, obviamente. Sí, <risa> y aquí nadie sale vivo. No. <risa> pero, pero es importante eh, cómo uno vive. O sea, yo creo que en eso es que debe de enfatizarse la prevención. O sea, no es lo mismo tú vivir con un infarto, que la mayoría o un ciento mm. alto llegan, por ejemplo, a falla cardíaca, ...o que presentan otras complicaciones como un accidente cerebrovascular... ...un ataque eh, cerebral, que quedas con un lado que no lo puedes mover... ...entonces no es la misma calidad de vida que tú vas a tener... ...que va a tener esa persona. Entonces las personas que comen sano se alimentan bien que hacen ejercicios regular y manejan todo eso que yo le estuve diciendo, tienen un 80% menos de posibilidad de presentar un tipo de okay. su evento. Es importante, o sea, eso no quita, como usted dice, que hay un 20% de personas que hace todo eso y como quiera lo presenta. ¿Ese es un dato que se maneja, lo del 20%? O sea, el 80% de la prevención de eventos cardiovasculares, eso está en la Organización okay. Mundial de la Salud. O sea, no, eso no es ¿Y algo que, hay que yo... que que le puede pasar, claro. perfecto. Hay un riesgo... Ah, y para cuando a mí me lo digan, porque... Hubo un acontecimiento de un médico eh, que dolió mucho aquí en San Francisco de Macorís y llevaba una vida sana y todo esto, y, y murió joven. Hay un tema, escúchame con eso también, que todos se lo achacan a los infartos. Eh, la gente se muere, le encuentra muerto en su casa, fue un infarto. Y, qué, no, y también al COVID al <risa> COVID Madre también. No, hay... hay otros eventos, pacientes hacen eh, eh, eh, por ejemplo convulsiones y pueden hacer una muerte y también hacen un crisis de broncoespasmo. Hay mucha gente joven por ejemplo que fuma, que, que eso está muy común eh, frecuentemente. Que hay otros factores que un... también están influenciando en que eso, que las personas jóvenes están presentando este tipo de... bendito va sí, Claro, que la que boca. En agua a los pulmones. Claro. Doctora, otra cosa. El tema a propósito de la semana saludable que inició ayer eh, la gran apertura, el inicio de esta importante actividad para San Francisco el tema de la alimentación, tú has hablado mucho de eso, del plan alimentario sí. o sea de redirigir o aplicar las políticas de, de lo que comemos los dominicanos el estado ¿No? tiene una responsabilidad sí. de diseñar y, un y plato diseñado. nacional con características de nutrición. Pero no hay un plato nacional. No bueno, eh, pero ya tú sabes la, la, lo que tiene como nutrición. Lo eso. que quiero es. Un par en de frito, grasa y. Un par de y... Frito al lado. Sí. <risas> lo que quiero, doctora, es el tema de la comida, que es muy caro comer sano. Eso es totalmente falso. A la gente lo que nos gusta, me incluyo, voy a decir comer lo que hace daño, mucha grasa, mucho puerto, condimento, jita, mucho arroz, morcilla. espagueti con frito, espagueti con pan, <risa> cuando la berenjena, el tomate, la lechuga, la tallota... Y todo este tipo de cosas son más económicas y más sanas. Háblenos de eso. Mire, ese tema es un tema bastante común en la consulta. Ah, que comer saludable es muy costoso. Y es, eh, como tú dices, una mentira total. Porque, por ejemplo, una libra de arroz y tú, y una berenjena, ¿cuál es más económica? Claro. Entonces, es un tema de tu... De elegir comer mejor simple y llanamente lo primero que yo le digo a los pacientes de cuestión es como él dice, el plato dominicano típico a mí me encanta, a todos nos encanta claro. no lo vamos a decir que no, pero está basado en, un un, en, en, en, en carbohidratos carne. solamente, prácticamente carbohidratos y grasa, con un porcentaje poco de, de proteína, por ejemplo, comer arroz habichuela y un chin de carne, por ejemplo sí. o arroz habichuela y espagueti claro, sí. eso es puro eso, carbohidrato sí. de, <ríe> yo en una ocasión me preguntaban, ¿pero tú no vas a querer el espagueti? No, si como arroz, no como el paguete. claro Ahora, si como el, el pero, espagueti, es espagueti la gente come a, come el espagueti solo. Pero que recuerdo que cuando pan, yo era muchacho, yo sí no había cosa cuando... más buena que echarle los espagueti al arroz blanco. No, ni al pan, <risa> ni adentro del pan, todavía yo creo que eso se usa. Cuando es sí. muchacho, todo es permitido. Sí. Mire, entonces, el eh, la hay que tener un equilibrio. Claro. No entiendo por qué nosotros como dominicanos creemos que hay que comer arroz todos los días, que si uno no come arroz, sí. eh, no come. Eh, no, no es un tema. Incluso, yo, precisamente, estoy hoy, estoy hoy con un tema de defensa del arroz, eh, porque hay una cuestión con el libre comercio y, que no, y, y el tratado que no estaría desmontando prácticamente el mercado local. Pero fíjese una cosa, ¿cómo me hago yo para abandonar el arroz. No, <risa> pues vamos a ver cómo hace un dominicano y los hombres sobre todo. Es que que si el... no le ponen arroz en la ducha hay que ponérselo en la noche. No, no, es que es un tema. El arroz no es el problema. Okay. Es un problema de cantidades de y de calidad. Por ejemplo, tú solamente, si tú comes arroz, eh, comes ensalada, eh, una y en porciones eh, es un tema importante también las cantidades sí. o sea generalmente se comen a uno o dos tazas de arroz que de de arroz, arroz, y el, eso y el, exactamente es la cantidad Doctora, por ejemplo a veces amado ni se ve detrás Mira, del plato como dice. es como una montaña que lo tiene <ríe> cubierto no, y lo no, preparan con serio, mucha señor. sal y, y, aceite, médico, y aceite el médico y aceite. le dijo a este tipo que el, el, el, el, el, el, el, su puño era la cantidad de arroz que podía comer el mismo tamaño sí. uh -huh. los médicos utilizan eso las porciones exacto con la con la <risa> Doctora, ¿cómo identificar eh, Algún problema cardiovascular Cuando visitar al cardiólogo? que no vamos, a menos que no tengamos diga que no, no te... Tú eres loco. cuando te da el patacú. Exacto. Hay mucha... Eh, la, la, la base de la cardiología, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son asintomáticas, y eso oh, no me canso yeah. de decirlo. Sí. Entonces, ¿cómo uno lo identifica? Bueno, con un chequeo regular. Está pautado que dependiendo de los factores de riesgo que usted tenga, o sea, si usted tiene familiar que se ha muerto temprano de un infarto, si tiene familiares hipertensos, diabético pues a partir de los 35 años, todos los años uno debe hacerse un chequeo cardiovascular, que incluya, por ejemplo, un examen físico, una buena toma de muestra de electo, del electro, la presión, que le hagan analíticas fundamentales, eso es básicamente, y eso debe hacerlo dependiendo de tus factores de riesgo. Eh, yo lo recomiendo, por ejemplo, a partir de los 35 años, porque nosotros tenemos una alta tasa de, de hipertensión, Temo, eh, tenemos la hipertensión, como mm. quien dice, detrás de la oreja, es. como en todos los sitios, y debemos hacerlo ya regularmente, o sea, como un hábito, ir a su un médico, cardiólogo, hacerse un chequeo cardiovascular todos los años, aunque usted no se sienta nada y no sufra de nada. Por último, doctora, eh, háblenos ya de alguna actividad, aparte de orientar a la gente que tengan eh, la participación de usted o del Servicio Nacional de Salud, que se estará realizando en el área que tiene que ver eh, con usted... Eh en la semana saludable y cómo contactarla también de paso? Bueno, mire, nosotros el, el sábado pasado tuvimos una actividad que fue una marcha que fue, es parte siempre de la sociedad, eh, Dominicana de Cardiología, capítulo nordeste, para fomentar lo que es el ejercicio. Se lo anunciamos por acá. Sí, entonces nosotros eh, siempre estamos eh, llevando la información de cómo hacer la prevención, eh, que eso es importante. Y la Semana Saludable tiene una serie de actividades, hoy eh, tienen una en el, en el Servicio Regional de Salud, van a hacer un una hora de ejercicio, okay. entonces así hay una serie de actividades que están programadas, que ellos lo van a ir diciendo a medida de, del transcurso de la semana y estamos a su orden, En el Centro Médico Siglo XXI, para cualquier eh, evaluación. ¿Cómo no? <risa> Muchas gracias a la cardióloga doctora Erdeili Miranda, que ha estado con nosotros, Excelente. así es que le agradecemos infinitamente sus orientaciones, llévense de ella. ¿eh? No Entonces, lleven, lo que usted anunciaba hoy no es a las 3:45 de clase de Zumba, el Parqueo Edificio Servicio Nacional de Salud, formato presencial y abierta al público gra gratis. A, y a las 6: la Actividad Deportiva, Muévete por tu Salud en Gorgin, San Francisco. Bien, ¿cómo no? Esas son parte de las actividades que tiene que ver con ejercitamiento. De la Semana Saludable. Sí. Gracias, Eri Daily Miranda.